Bien, pues empezamos eh, la noche de Halloween, vale eh, He elegido el Rock Company para, para hacer el directo de hoy Porque bueno, eh, son un poco las temáticas como ir diferentes y demás Y que también es verdad que me apetece porque hacía tiempo que, que no hacíamos directo de Rogue Así que bueno, vamos a estar un ratito haciendo pues unas partidas y demás También deciros que tenéis la tienda esta eh, que os podéis pillar eh, skins y demás, ¿vale? Eh, de hecho, yo lo que voy a hacer es pillarme esta skin <ríe> por eh, la dos, voy a desbloquear y tal. Sé que me voy a quedar otra vez en, en, en el tema de, de las 15.000, me va a costar ahorrar, pero yo creo que lo merece, ¿vale? Llevaba tiempo que quería equiparme esta skin de glitch. Eh, saludos Santiago, bienvenido, hola, ¿qué tal estáis? Y bueno. Total, la experiencia esa eh, está para eso, ¿no? Al fin y al cabo, eh, para pillarte skins y demás. Aquí está, vamos a equiparnos a, a, a, a Glitch con su nueva skin, que es esta de aquí de Halloween. Y bueno, pues lo dicho, no hacer partidas, eh, pasar una buena noche. Eh, la skin que os había mostrado antes de Dima era la que me pillé el año pasado, ¿vale? Eh, por cierto, Santiago, si te quieres unir... Eh, Quieres, eh, Hoy he pensado subir esto, hacer directo eh, El miércoles eh, volveremos otra vez al tema de, de los directos como, and, como siempre Pero hoy me apetecía hacer este directo No sé si habrá conectados personas del, que también eh, los vean en el Fortnite mm -hmm. No, así de jugadores de Fortnite no me suenan, pero bueno de todas maneras, me lo voy a poner en perfil en, en público, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Eh, creo que se ponía así, ¿no? Ah, vale, en sala, vale. Eh, ¿Estoy en no molestar? A ver... Eh, no, no molestar, no. En sala, vale. Por si alguien quiere mandarme solicitud. Eh, aquí tenemos un contrato, ¿vale? Que es... Ganar dos partidas... Eh, no, pero es esto... Eh, ¿Esto cómo está? O sea, ¿lo han cambiado? Eh, gana 20 partidas. Y se quedan ahí guardadas las partidas, por lo visto. Porque hice dos partidas eh, hace no, no mucho tiempo, ¿vale? Eh, ok, ya te... <ríe> no. A ver, San... Santiago, tío, ¿en serio? Hombre, pero quédate al menos un rato, aunque no sea... Eh, bueno bueno bueno ¿Cómo está, cómo está el tema tío o sea resulta que si no es si no es contenido de Fortnite Santiago parece que no le convence pero bueno pues nada voy a eh, voy a hacer un, unas partitas vale porque ya os digo que estoy un poco eh, que como estoy acostumbrado a Fortnite eh, llevo tiempo sin sin hacer de esto, o sea, creo que la última vez Creo que fue la semana pasada Creo, o la otra, no lo sé, pero bueno Vamos a echar Unas partiditas Estrenar también la, la skin de glitch este, Te estoy acabando a 92 Entonces Era troleo, ¿no? Ya me parecía a mí, digo, hombre, tío Tampoco, tampoco nos vamos a poner así En ese sentido, tío Pero bueno eh, vale, vamos allá Y este lo tienes instalado Por cierto, Santi Bueno, también es una oportunidad En cierto modo de... Es un juego gratuito, ¿vale? Y si no lo tenéis instalado Oye, siempre hay una primera vez Yo es un juego que suelo recomendar mm, Un poquito la alternativa Si, por ejemplo, queréis descansar Un poquito de Fortnite algún día Y queréis hacer otro juego Pues yo... Por mi parte, este es un, un juego que está bastante bien. A ver. Mm, he podido pillar Maglit Y, sí, vale, pues ahí está. Eh, ¿Es gratis de Play? Sí, y también de decirte una cosa. Si es la primera vez que te lo instalas y tal, no suele tardar mucho en instalarse. ¿eh? O sea, creo que ocupa muy poco. Ocupa muchísimo menos que Fortnite en el tema del espacio. Entonces, eh, si te lo instalas ahora, igual en 20 minutos, que digo, sí, unos 20 minutos tal vez, si es la primera vez, eh, y lo puedes jugar. Pero ya te digo, o sea, esa es la opción. De todas maneras, eso y vale, ya sabéis que el miércoles volveré con Fortnite y tal, el tema, el tema del pase de batalla ya lo tengo completado. Pero bueno, ya sabéis que es entretenido. Se puede regalar cosas. También se pueden regalar cosas, correcto. Eh, Mira de ahí la skin <ríe> ¿Qué me dices? Está bastante chula, ¿eh? ¿eh? Claro que sí, tío Se pueden hacer regalos Y cosas así También te regalan cosas O sea, de vez en cuando Pues, eh, por ejemplo ¿Qué te diría yo? A ver, me pillo esto Vale Machote, saludos, bienvenido Machote, creo que sí que tenías El rogue instalado, ¿no? Lo digo por si te quieres unir, hoy en la dinámica del directo va, va a ser esta, de, de verrogue. Me he comprado esta skin, tío. Mira. ¿Qué os parece? <ríe> eh, la vi hace tiempo, tío, y me la quería comprarte pero he aprovechado hoy que es Halloween para pillármela. Eva, saludos. Hola, ¿qué tal? <ríe> Eres otaku. Eh, regálame... Claro, sí, hombre, por supuesto. Cuando tú quieras <risa> Tiro, venía, ¿eh? eh, Vale, a ver, esto por aquí Vale, y esto lo bueno que tiene es, mirad, ¿ves? O sea, los cuchillos, todo lo revienta eh, con, su, con su habilidad especial, la de glitch Vale, a ver Eh, ¿Qué hora es? Eh, son las 10, creo mm, Me parece que son 10, 10 y media De la noche ah, a, a ver, voy a, a... Este Chak tiene habilidad Para okay. recuperarse la salud okay. Por sí mismo blood. Pero me parece que eh, Me parece que La habrá gastado ya okay. seguramente A ver por aquí quién viene. A ver. Bueno. Mm -hmm. Son seis de la tarde, pues aún os queda a vosotros. De hecho, cuando estáis celebrando Halloween, yo estaré durmiendo, seguramente. Cuando, cuando sea de noche allá. No, tío, de pleno. Eh, no sé si habrá alguno por aquí que me puede hacer un cable. Como lo voy a estar esperando. De todas maneras, el punto está a salvo, en principio. Eh, vale, vamos a ir por aquí. Bueno, ya se han puesto aquí. Buah. Eh, mira, lo que voy a hacer, voy a aprovechar para ajustes y... Eh, ajustes avanzados mostrar chat Dios, que eh, me resulta muchísimo más cómodo así tío así puedo veros lo que escribís eh, santiago dice ah lo conoce santiago machote sé que sí porque creo que machote estuvo jugando conmigo hace tiempo ese personaje da todo lo que quiero. No, no entiendo mucho, o sea, te das como no lo quieres <ríe> ¿Cómo está eso, tío? Por cierto, un detalle eh, Glitch fue el primer personaje Cuando empecé a jugar el juego Que llegué a 10 de maestría O sea, recuerdo que Glitch Lo usaba en todas las partidas, tío Macho de 10 es muy rata Eh... Eh, si, si lo quieres, ¿eh? We've the enemy force. Vale, ahí está. <ríe> no sé qué ha escrito ahí, Santiago, no Pero bueno, ahí lo tenemos. Hay unas skins, por cierto, eh, que también están, que están a la venta, que son de The Walking Dead. No sé si conocéis la serie. Pero han hecho como una colaboración, ¿vale? Que el personaje, tío. Vaya, tío. Pues bueno, eh, lo que os estaba comentando, tío. A mí me gusta esta esquina, o sea, que han sacado, tío. Lo que pasa es que también es verdad que yo de Halloween, pues oye, eh, porque hoy es Halloween y tal... Entonces, pero todo el año también, eh. O sea, estas skins las puedes llevar aunque no sea Halloween. Eh, bueno, bueno. Esto por aquí. No, iba a desmontar mi cable, pero parece que no. Espérate. Vale, llego. Me da tiempo, sí. Sí, vale. Y como veis, bueno, la habilidad un poco de este personaje es eso. O sea, el tema de cuchillos. Por ejemplo, hay un personaje que es Ronin, que lanza unos cuchillos explosivos. Y.. Y este los puede detonar, ¿vale? O sea, los hackea y los, y los detona. Las en Santiago me dice que son. Las 8 de la tarde, más o menos. No, pero 89 no puede ser. 89, tío. ¿Qué, qué me... ¿Qué, qué? ¿Cómo has escrito eso, tío? Troleo. Es un troleo, ¿no? No hay, no hay 89, tío. Eh, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Están todos ahí, tío. Ah, eh, ¿Cómo se marca aquí, tío? Estoy acostumbrado a marcar en el Fortnite A ver Muy bien, vale, vale, vale Tenemos el objetivo Está este por aquí Buena, buena, buena, buena Buena, No, pues esas son las típicas cosas Que como no te fijes mucho, tío Igual cuela. Vale, a mí. Eh. Lo que no estoy ahorrando es pasta para comprar eh, objetos y tal, nuevas armas y demás. Vale, me sonro esto. Objetivo los más baratos de 15.000 Algunos aquí 20.000 Más o menos, ¿eh? Creo que por 15.000 no compras ninguno ya eh, No, pero me refiero O sea, eh, te dan como cuando Haces una eliminación, ¿vale? Como dinero Supuestamente unos pajos y tal eh, Vale Eh, un momento ¿no estaba, ese, ¿No estaba ese personaje? En el otro lado, tío Se me había dicho que sí eh, a ver, vamos por aquí. Vale, quedan dos, ¿no? ¡Eh! Míralo, estoy antes, tío. No, lo va, lo va a revivir. Eso es, perfecto. Vale. Ahí está. Vale, queda uno solo. Score. Eh, lo vas a instalar perfecto, tío, eh, más o menos, ya os digo, eh, no sé, bueno, yo creo que dos horas sí que podemos estar, pero más de dos horas lo veo un poco complicado, ¿vale? O sea, que si lo vais a instalar que sea ya, pero no, no os esperéis mucho tiempo, ¿vale? Luego el miércoles eh, subiremos de nuevo eh, Fortnite, ¿vale? O sea, que ya lo digo, o sea lo he explicado un poco, era porque como es Halloween y tal, pues... Eh, en vez de subir un juego de terror que lo veo muy generalizado, o sea, todo el mundo tiene canales y tal, está subiendo ahora de miedo, tipo, bueno, no voy a decir nombres pero ya sabéis un poco de a lo que me refiero ¿no? entonces digo, mira, mejor eh, subo un shooter, que podamos jugar varios y, y ya está, o sea, así celebramos esto eh, vale, vamos allá mirad este, esto, tío <risas> el efecto de... Eso lo daban en el pase de batalla. Sí, a esa hora, exactamente. Ni un minuto más, ni un minuto menos, Santiago. le ¿Me quitaron el reponer a Fixer? Eh... No lo sé. ¿Eso es que a Fixer le han quitado...? Es que yo te digo, hace tiempo que, que no juego con Fixer y tal, o sea, entonces... Mm, no sé... No sé si lo han ¿sí? o es que no? no lo sé. ¿Para qué te voy a decir que sí, sí? No lo sé, tío. O sea, sería un poco absurdo. Ah, no, tío. He cometido ahí una locura. No tenía que haber saltado ahí. Eh, Rock Company. O sea, está en el título. En el título lo tiene. Bueno, o aquí seguramente. Mira, sí. ¿Lo ves? No, vamos, vale, vale, estoy viendo ese en el tejado. Pero no tengo una granada de estas. Pensaba que sí que tenía, pero no se ha regenerado todavía. Vale, a ver. Eh. Buena, Muy bien. tengo la sensación de que he gastado esa granada, tío. y luego tarda un poco la vida, tío, en reponerse la granada. No, bien. Uy, está un disparo, tío. Está un disparo. Bueno, estaba. Ahora ya no está un disparo. Ah, compraste el reponer en francotirador. Dios, ¿es posible? No, no, no, no, no, no. <risa> no, tío. Vale, ahora sí que tengo la granada. Por lo que la voy a lanzar por aquí. A ver, vale. Muy bien, tenemos el punto... Vale, se han quedado sin vida ellos, eh O sea, están sin vida ahora mismo No, pero, tío, en serio ¿Cómo, pero ¿Cómo tiene tanta resistencia este, tío? A ver Tenía que haber lanzado una granada, por cierto No están intentando pillar el, el este, que no lo pillen, el objetivo Se han esquivado la granada tío. Buena, buena, buena, buena, perfecto Vale, solo quedan dos Solo quedan dos Cuidado, espérate. ¿Vale? Perfecto, Víctor. Muy bien, vamos a celebrarlo. Ahí está. ¡Tum, tum, El pobre Jack se ha quedado ahí, tío. Eh, no compra a Fixer porque tenía Franco y reponer, pero lo quitaron. Lo, quitaste, lo quitaron entonces. Por cierto, macho, ¿te, te vas a unir o, o no te viene ahora bien? ¿Alguien de aquí se, va, se quiere unir a la partida? No me vayáis a dejar mal, tío. Yo que pongo aquí un juego para que podáis uniros, perfecto. Muchas gracias, machote, tío. <ríe> ya me veía solo en la lobby, tío. A ver. Vale, ahí está. Continuar. Eh... Ojo, mira todo lo que ha subido. ¿Qué han dado? Doble de experiencia. Eh, ¿Estás ahí en la lobby ahora? A ver, ¿cuándo... Uh -huh. No, en principio no me apareces. Bueno, igual es que no te tengo de amigo agregado. A ver, disponible. Solicitudes. Maxi Game. No. No, no me apareces de momento. Entonces, avivarlo bien, avivarlo bien Por cierto, en el pase Es que, tío, ni siquiera miro el pase Llevo ya Tiempo sin verlo Esto es lo que nos dan en la página Este bailecito también Ojo, míralo, tío El trago mm. Eh, vale, pero, pero estás por aquí conectado ahora o, o manda solicitud, como haces en... Ah, vale, sí, es verdad, eres este, vale, invitar al grupo. Ah, pues no, no, no me había fijado que eras tú, tío. Bienvenido, tío. Eh, vale, pues vamos a jugar a salto o cambiamos partida rápida, ¿vale? Y así a ver qué modo nos sale, ¿vale? Eh juega dos partidas es que los contratos los han cambiado ahora verdad o sea han hecho algo raro con los contratos tío o sea es como que antes eran diarios y ahora te los dejan ahí no y una vez los cumplas pues eh, pues ya estarían no causa mil mil de daño en la cabeza vale eso es lo del capítulo 1 eh, bueno las skins por cierto las he demostrado al principio vale de la tienda y demás eh, que son de The Walking Dead y demás una colaboración que han hecho vale eh, bueno vamos allá este baile también En esta partida, si eso, me elegiré a Dima. Sí, por ir cambiando también. Bueno, a Dima. O no. oh, va, voy a continuar con Glitch, ya que me la he pillado. La skin, si no me lo quitan, pues a ver, es decir, si me quitan a Glitch o se lo elige a alguien, me elegiré a Dima, ¿vale? Ya sería mala suerte que se le a Glitch y a Dima también. En ese caso, pues me elegiré a... no sé. A ver si un personaje así parecido a Halloween mm, no, Ya lo veremos A ver King of the hell. Vale, Rey de la Colina eh... O si no va, tío. Va, voy, voy a elegirme esta partidita a, a Dima. Ah, vale. Vas a ver lo de que me habías comentado de Fixer, ¿no? Si le habían mejorado este machote el, el tema del sniper, ¿no? Tocan porque tienen... Manos. ¿Qué es ese chiste? O sea, eso era un chiste machote, tío. O sea, ¿cómo, cómo está eso? Eh, vale. Soy el único disfrazado, tío. ¿Te has fijado? O sea, soy el único que va de Halloween, tío. ¿Cómo puede ser esto, tío? <ríe> Vaya, mira. El único que se ha disfrazado para Halloween. Eh, esto por aquí. Hello. Última mm. con... partida fue último direct que me dices tío solo juegas cuando estoy yo tío <ríe> vaya tela es un honor eso eh me siento vamos eh, vale vamos allá entonces esto es básicamente este modo si no recuerdo mal tener que pillar el objetivo vale Bueno, creo que les ha dado, o al menos a uno se le ha dado. Vale, ya van ganando porque llevan el objetivo... Eh, a ver... ¡Oh! ¿Dónde estaba, tío? Hay uno aquí escondido, ¿eh? Uno está ahí escondido, tío. sería el Dallas de antes, tío, ¿no? Gracias. Vale, ahí está. Te está instalando, perfecto, tío. Pues lo que no sé si, si al instalártelo por primera vez tienes que hacer un tutorial. Y no recuerdo, me parece que no, eh Pero por si acaso... Ah, vale, sí eh, No, no, no, el, el tutorial creo que es opcional Sí, es cierto Así como en otros juegos de shooter de, de, de, de, Tienes que tragar un... Histor Aquí no, tío Vale ¿Eh, <tose fac Kunst>、Bien, ha explotado, perfecto, tío me ha dado tiempo eh, Glitch ha, Bueno, ha saboteado un poco la ulti Pero parece que, que ha dado tiempo no, que, Lo siento, tío Error mío, ¿eh? Un error mío eso, tío Eh... Solo que perdí todo lo que tenía borraste por... los datos ¿Los datos de la consola? ¿O cómo está eso? ¿Seguro que se perdieron los datos, Santiago? A ver por aquí? Mm. Vale, me voy a poner por aquí sí. Vale, está, están ahí. Están en esa parte. Se están ayudando, de hecho. Ese, ese le queda poca vida al glitch. Vale, bien. Bueno, ahí está. Perfecto. Vale, voy a coger un poquito de pavos de esto. No. Uy. Me gustaría pillar esa escopeta. Ah, pero Tarde. Por cierto, aquí también lo del tema de pillar armas o objetos, hay que darse mucha prisa porque no es como en Fortnite, que se tiran un buen rato ahí y los puedes pillar cuando quieras. No, aquí es, es temporal, ¿vale? O sea, mira, este personaje mola porque se hace invisible. A ver, es Glimpse, ¿vale? O sea, el personaje se llama así. Eh, vale. ¿Sí? Por aquí Ahí lo tenemos Vale, si todo va bien Esta ronda la vamos a ganar, eh, Santiago Mientras voy a jugar Ah, ¿tienes ese juego? Mola ese juego, tío de lucha. Creo que... Pero no sé si es del... de los últimos O... Sí, creo que de los últimos, ¿no? Sí, porque si es Boruto Tiene que ser de los últimos Bueno, solo 51 minutos. ¿Qué me dices? Bueno, pero igual ponen 51 y luego son un poco menos, ¿no? Eh, vale, vale, vale. Hay que, hay que pillar el objetivo si se quiere ganar. Somos granadas. Tenemos que hacer con el objetivo. Lo tienen ellos. Mm, vale. Pero... Ah, no, Glimpse. No, pensaba que era el mismo personaje. Eh... Yo no lo tengo ese juego, Santiago. Vale, voy a pillar acechador, algo de armadura. Vale. Para vale, que no se caiga el ánimo, tío. Si queréis un bailecito así. Pero no, no tengo el juego, te estoy diciendo, Santiago. No sé quién es Kawaki, tío. No, Boruto sé que es su hijo, pero Kawaki... Es que el anime no lo he visto mucho, entonces... No sé, no sé de quién me hablas. Tenemos el punto... Sí. Va. Yo nunca he dicho que lo sea, ¿eh? De hecho, no, nunca me, me he puesto la etiqueta esa, ¿eh? esta parte de icono. Creo que se van a hacer con el... con el objetivo. Vale, nuevo ¿Eh? no, pues... No veo si vienen o qué. Parece algo raro, ¿no? Eh, vale, eso se lo van a comer de pleno. Eso, y bueno, bueno, bueno, ¿qué me dices? Los he volcado a los tres, y esto por aquí, por si acaso. Buena, racha de 2 dos, de dos. Es que Santiago, no sé si tomarte en serio, es que realmente lo que estás escribiendo, tío, suena más a que intentas hacerme un troleo que, que a que estés jugando boruso, tío. A ver. Bueno, creo que recuperación mejor, sí. Vale. Ya voy, eh. Estoy llegando. No, no me dejaba. A ver. Vamos por aquí. Rápido, rápido, rápido. No, bueno, eh, no sé si me ha dado tiempo a pillar el objetivo, pero la idea un poco era esta. Hizo un Sharingan de esos Con el ojo A ver... Buena, tío Con su ojo el Hizo un jutsu Controlado. Vale, bueno, justamente, bueno, voy a pillar el objetivo. Cambia, ¿Lo están pillando ahí? Sí, parece que lo están pillando. Vale, a ver. Vale, justamente están en la misma zona donde hemos perdido antes, eh. Cuidado. Vale. señora remontada, ¿eh? o me lo parecen. Sí. Vamos ganando, bueno, vamos ganando ciento y algo, pero aún así pueden remontar porque aquí hay algo que se dice, no sé qué subita que M subita diremos para no mencionar esa palabra pero vale, ahí está. Pero pueden exacto lo que está apareciendo ahí en pantalla. Vale, vale, vamos. Eso es, perfecto, muy bien. Ronda ganada. Vale, ahora sí. Están empatados, ¿vale? O sea, vamos empate. Y ahora nos toca desempatar. Nos quitado. Venga. Esto tengo una cantidad, pero bastante de bailes y cosas así en este juego, eh. O sea, diría que tengo más bailes y todo esto que, que en Fortnite. Y tema de skins, creo que también. Eh, la granada. Está molestando. La granada P en mesa, tío. Buena, He dado ahí. vale, tenemos este objetivo. No, <ríe> no, tío, eso no se debería haber hecho, tío. Nunca tuve que haber hecho eso. Vale. A ver, por aquí... Vale. ¡Eh! ¡No, no, no, tío! Eh, no. Vale, gracias, tío. Pero vense en cuidado. Vale. Eh, esto se recarga tan rápido en la barra porque me he puesto resistencia, ¿vale? O sea, normal no, no se recarga tan rápido. Vale. vale, han cambiado el objetivo, vamos allá, vamos aquí. Eso es. Defending here. Salud. ¿Bueno? ¡No! ¡Tío! ¿Qué me ah, tío, por de... mira que lo he pensado, tío. Había pensado, tengo que mirar atrás, porque si igual, si vienen por detrás, lo había pensado, tío. Pero, tarde ya, tío. El trasero de Lima no volverá a ser el mismo. Eh. Cuidado. voy a intentar ir por detrás. El... no, tío, justamente oh, justamente, tío a glitch a ver está por ahí encima Glimpse, eh, que se hace invisible y no se ve, tío y glitch por aquí, tío toma, cómete de tu glitch no, no se lo ha comido ah, tío, encima me ha malgastado ahí uf. bueno bueno, bueno, bueno. Estos son en verdad los eh, las partidas que me gustan a mí, tío. Que están súper igualadas, tío. Realmente esto es como que... Mola, tío. Vale, te ayudo, espera. De todas maneras... Y si esto continúa así... Bueno, no sé. Aún hay partidas, supongo, Aún hay quienes. Que no tengo instalado el juego ¿Cómo vas a pelear conmigo en Boruto, tío? Si no tengo instalado el juego, tío, tanto El que tengo es el Xenoverse 2 Pero eh, lo que pasa es que para jugarlo Necesito PlayStation Plus Y no lo tengo, entonces Vale, no veo nada, tío Oye, ¿con cuánto dura esto del humo este, tío? Vale, y encima... Vale. ¡No! Ellos están en el punto. Van a ganar, tío. Van a ganar ellos. Han estado más tiempo en el objetivo. Vale. ¿Vale? ¡No! ¡No! Eh, ¡Que alguien vaya, por favor! ¡Que alguien vaya ahí al objetivo! ¡No, tío! <ríe> ¡Joder, tío! ¡De verdad, qué rabia, tío! Por un segundo, tío. Si se hubiera quedado alguien ahí, hubiera sido lo de muerte súbita. Y entonces ahí hubiéramos ganado. ¿Ese es gratis o plus? Eh, ¿Cuál? Este, este no. Este es... es bueno, eh, por así decirlo, no necesitas el PlayStation Plus. Es como Fortnite, o sea, lo mismo. A ver si lo quitan alguna vez. A ver, yo sé que ahí también recaudan con el PlayStation Plus, pero tío, molaría, yo qué sé, que se pudieran en juegos como ese no verse gratis, tío. Eh, vale, pues. Otra de estas eh, rápidas, tío. Vale, a ver. Ah, por cierto, este baile que no os lo había mostrado, tío. Mirad. Es que ese baile es la leche, tío. O sea, ese baile. Ese baile está loquísimo, tío. Pero Naruto Boruto es gratis o plus? Que no lo he jugado no, no lo he jugado No lo sé, tío Supongo que no Será Además, como que Naruto Boruto, tío? Ese juego Ese juego no lo sé, tío ahora, ahora estoy hasta dudando Que haya un juego que sea así Que se llame así se tiene que llamar algo más, tío. Incluso creo creo que no se llama ni Naruto Bruto. Creo que directamente es Bruto. Si no recuerdo mal. Eh, vale, a ver. Ahí está. <ríe> ya verás como soy el único que, que llevo skin de Halloween hoy. Es que estaba en pelea. No lo sé, yo he jugado los que jugué de Naruto en la Game Boy Advance Jugué algunos En la Play La Play 2, creo Luego sacaron otro para la Play 3, pero eso no lo jugué No, no puede ser gratis, tío, o sea no. <risa> Definitivamente, tío este año nadie, nadie va de Halloween, tío. ¿Cómo te lo puedes creer, tío? O sea, nadie lleva skin de Halloween este año, tío. Eh, vale, voy a pillar esto. Tengo esto también, que es del pase. Eh, ¿Cómo, ¿cómo se llama el compañero? Mirad, mirad cómo se llama Fixer, tío. El, el primero yeah. de todo. ¿Qué me dices, tío? Y <ríe> sí, de verdad, tío. de modo que es. O sea, ya vamos ya van 3-0 ellos tío, es que no, no apunta bien o me lo parece a mi tío, o sea no, no, no, no me termina de apuntar del todo bien tío, o sea a ver vale, ahí está, eh mira es, es Doctor Disrespect tío la skin de Dallas tío aquí no se puede subir vale. vale, este modo básicamente es eso, eh, a full o sea, full con con hacer eliminaciones cuidado Por cierto, ese es de los mapas preferidos, eh, de mis mapas preferidos del juego. Hala, venga, va, tío. Venga, va. Vale, eso se lo van a comer ya. Eh, estoy por aquí. Estoy por aquí. Pues me puedes echar un cable, tío. Vale. ¿Alguien por aquí? 16 segundos, tío. Eh, nada. Bueno, aunque también a veces. Bueno, pero como esto va de, de puntos. O sea, lo que nos interesa es no, no perder muchas bajas. Sin plus puedes jugar, eh, pues no lo sé, pero me parece muy raro, tío, que siendo juegos así de pago, pero gratis no es, tío. No me digas que ese juego es gratis porque no lo es. Bueno, gratis con PlayStation Plus, a él te refieres. Lethal out. Voy a pillarle el arma... bazooka, tío. No, el fuego del bazooka no. Creo que ha sido Glimpse, la que me ha lanzado. Juan, saludos. Eh, sí, eh, he decidido pues eso, como es Halloween y tal, digo voy a cambiar un poco de Fortnite a, a robe, tío. No, tío, doctor, Disrespect en la espalda, tío. Tengo la skin de esqueleto y me he comprado una nueva skin de Halloween de Glitch. O sea, ahora si quieres en la siguiente me lo pongo y la veis. Eh, bueno, la primera partida la he hecho con la skin de Glitch, o esa de Halloween, pero luego me la volverá a poner. Vale, ahí está. Vale, cuidado, eh. operación. Vale, nos iremos. Cuidado. Vale, tú ves. Vale, ¿por dónde están disparando? Vale, por aquí. ¿Hay alguien cerca? Estoy. Bueno... No, ahora la la granada y vas tirando todo el rato. Tengo, pero no tengo para la granada de momento, eh. Tengo que hacer algunas kills y. A Esto es raro porque normalmente van en grupo. O sea, yo lo que quiero es que vayan todos juntos. ¡Vale, sí! están ahí! ¡No, tío! ¡A puñetazo limpio me ha dado, tío! ¡En serio! Eh, juega muy sucio, tío. Eso es jugar muy sucio. Espérate por el... Sí, sí, sí, sí. Juega muy sucio, tío. Vale, tío, esto... ¡No me vendría bien la ulti de Dima pero vale utility out le estamos sacando casi, casi el doble ¿eh? no el doble, pero sí que el útil te viene bien, para esa circunstancia sí, la verdad es que en, en ese momento por cierto, esta skin mola mucho en un escenario de noche ¿eh? pero también es verdad que el juego no tiene muchos escenarios de noche, o sea, nocturnos creo que tiene Venezuela y, y poco más o sea, en Venezuela me pondría yo esta skin para que se viera más Eh, esta ahora no está en tienda. La que hay en tienda es una de Glitch, que es así de calabaza de Halloween. Y, y otra también así de, de una muñeca. A ver, aquí. Humor negro, tío. Humor negro en el chat, Juan. 47, bueno, han remontado un poco, eh. Bueno, 48. Las talas y así, así ¿eh? Claro, te buscan todo el rato en las esquinas, tío. A ver. Vale, quedan dos minutos. No sé si son dos minutos reales o, o probablemente si es mucha la diferencia ya finalice. Es que no lo sé. No sé si llegaremos al minuto cero. A ver. 53 a 3... No, no, no, no, no. no. Eh, 57 a 33. 57 a 33. Llevamos. Sí. Habla 58. Bueno, Ahí. 2 segundos atrasado el directo Vale ¿Sí? no. Gracias, tío Space. Sexualito well, Es que el nombre, de... <ríe> el nombre de la tío Vaya nombre tan pillado. Bueno, perfecto, tío. Perfecto. Ahí lo tenemos. Hombre, machote, tío. Vip. Enhorabuena, tío. Eh, por cierto, Juan, ¿te vas a unir? ¿Este lo tienes instalado el juego? Y Santi, ¿por dónde te va la instalación? O sea, ahora en principio si Juan y Santi se quieren unir, tienen sitio, ¿vale? Bueno, incluso creo que las lobbies aquí son de... De 6, ¿no? Si no recuerdo mal. No puedes ahora, Juan, tío. Pues... Eh... A ver. Vamos a continuar, continuar. Vale, pues mira la skin que me he pillado, tío. Es esta de aquí, ¿la ves? ¿La de Glitch? Bro, directo... Gracias, tío, muchas gracias. Eh, esta es la skin que me he pillado, tío. Está chula, ¿eh? <ríe> Eh, la he desbloqueado con puntos de experiencia, que tenía 15.000, ¿vale? Bueno, espera un momento, si quieres, espera, eh, os enseño la tienda, ¿vale? Mirad, esta que he comprado yo, bueno, no sé si, esta, si seguirá en la tienda. No, la, la de Glitch ya la han quitado, pero mirad, tenéis también la de eh, Viva vampírica y la de Umbra Infernal. La de Umbra Infernal sí que vale R dólares con en la cabeza como como, como mola <ríe> si sí, no eh, oye y esto que esto qué es Five, four, three, two, <ríe> oye qué locura eh en serio esta está muy chula tío eh, vale, a ver, ese para el año nuevo, tío. Y... ¿Y esto de aquí? <risa> ¿Sabes qué? Lo que me recuerda a mí esto es que alguna persona con un traje de estos eh, para hacer personajes, ¿sabéis los de los trajes de que hacen las películas en 3D, no? Eh, Alguien con un traje de esos ha tenido que hacer este baile, tío. Eh, vale, esto por aquí Luego tenemos este A ver Bueno, bueno Ah, este baile creo que era con umbra Me parece, ¿no? Este baile no era de umbra Creo que sí, tío Me, me suena que sí Y luego estaría este de aquí Bueno, pues ya he visto los bailes y haciendo un pequeño descanso, eh, vamos a echar otra partida rápida. Las rápidas ya os digo, o sea... Ah, bueno, espérate, claro. Y la, la skin esta también os la quería enseñar. La skin de... A ver, esta de aquí de la muñeca. Eh, son 12 euros, ¿vale? El precio, ¿vale? Y luego estaría esa de running zombie creo que era de esta creo que era del año pasado si no recuerdo mal esta skin y luego estaría esto a ver ver el contenido ah vale tiene como bueno esa es la misma yuk pero con con otro traje diferente no Creo que estaba antes en, en Epic, me parece. Bueno, vale, va. Dicho esto, vamos allá. Eh, vale, jugar partida rápida. italia de hecho es de los primeros mapas del juego estaba italia venezuela eh, ese de emiratos también Vale, a ver... No, no, tío, quería la skin de glitch Ahí está Vale Estoy acostumbrado a darle al cuadrado Porque en Fortnite es, es con el cuadrado Y cuando elijo me pasa siempre lo mismo Pero bueno Esa es de las pequeñas diferencias de de un juego a otro igual que marcar es hacia abajo y en el o sea en el control de dirección el de abajo y en Fortnite es el de la izquierda entonces claro la tecla de la izquierda y aquí es la de abajo pero bueno son pequeñas diferencias que como ya este juego también por así decirlo llevo tiempo jugándolo pues sinceramente no me, me acuerdo de todo o sea de los comandos y todo eso eh, por cierto, eh, Santiago, eh, ¿cómo vas con la instalación? Porque a esto le queda una hora, eh, Diría yo, más o menos. Vale, ahí estamos. Eh, me escopeta por esta de aquí. Eh, ¿Ve el nombre que tiene Dallas? <ríe> Vaya, vale, te la parece un código de Fortnite. ¿eh? Vale, vamos allá. Cazo, tío. ¿Qué me dices, tío? No me lo esperaba eso, eh. system de shutdown. <risa> vale, hackeado. <risa> Bueno, también es verdad que, a ver, en este juego es que, claro, el tema de los nombres... Bueno, a ver, yo tampoco soy el más indicado, ¿eh?, para hablar, pero bueno, eh, cada uno. Flaco, tío, por ejemplo. <risa> flaco se, se pone mucho en el tema de... No, no sé, es como que hay gente que le dicen flaco, ¿no? O sea, como, como apodo. En, no sé si en Argentina puede ser que ese apodo sea argentino. Es como aquí decimos chaval, ¿no? Creo. O sea, aquí se dice chaval, pues allá en Argentina, si me equivoco, corregirme, pero creo que le dicen flaco, ¿no? A, al chaval. Pues esta skin me gustó, tío Desde que la vi en la tienda eh, Que la sacaron Digo, esta me la tengo que pillar en Halloween Y mira Hoy me la pillé Mazo, tío. Es que solo va con el... la Y encima se tira. Tío... ¿Por qué sentido tiene eso, tío? O sea, habéis visto lo que ha hecho el pavo. O sea, me ataca con el mazo, tío, y luego se tira por el... Se tira al agua, tío. ¡Oh! Bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno. Esto no me gusta nada, tío. Van a desactivar. Desactivan, tío. Esta ronda la han ganado ellos. Eh, a ver, ¿qué me puedo mejorar de armas. Mira, ¿sabes que te digo? Que como venga el otro, mira, no voy a pillar el... Bueno, no, es una tontería, es un, es un absurdo realmente. No, eh, Quiero cancelar la compra. Eh, ya, ya, no, no me deja deshacerla, tío. No, no me deja cambiarla, tío. No... Habrá quedado pillado, tío. Lo he comprado, pero en cuadrado, supuestamente, se anulan las compras. A ver. Vale, ¿dónde está ese que viene siempre este con el majo? Ven aquí. No, y encima... Eh, ¿Pero qué me dices, tío? O sea, encima me da con el mazo, tío. <ríe> Vaya tela. Mm, a ver, puedo cambiar de... De cama. Vale, este es machote, ¿no? El que lleva a Chuck. Sí. No, me han dado, amigo. Tío. No, tío. Qué rondas más malas, tío. Ahora desactivan ellos. Ah, tío, de verdad son tres realmente o sea en, en número les ganamos tío solo que hay que hacer unos pequeños ajustes a ver esto y granada tempestes de estas Granadas tempestes a ver venga va que no decaiga el animal Go here. ¿Has visto cómo bailaba detrás tuya, tío? ¿Qué es este modo? No. Este modo es activar la, la bomba, ¿vale? Bueno, ver, para que en principio... Eh, ¿Cómo te diría yo? O sea, para ganar. O sea, si la desactivan ellos, ganan. O viceversa. Ellos creo que la han activado ahora. Si ellos están activada ahora, tenemos que desactivarla nosotros. Si no, perdemos. Y luego el tema de las eliminaciones va por, por orden, por así decirlo. Eh... Bueno, bueno. Eh, ¿dónde, ¿En qué parte estáis? No, no, no rindáis, no rindáis, tío. Muy pronto. Además son tío, sí. ¿eh? Me estoy quedando afónico, tío. Es que son tres. Simplemente nos falta un poquito de, de coordinación, de, este, de estar coordinados y ya está. ¡Ojo! Igual se la hace, ¿eh? ¿Tío? No, tío, no, no, no. ¿Cómo ha hecho eso? Bueno, al menos lo ha, lo ha intentado. Pero bueno... A ver, me va a pillar esta granada... Eh, ¿Te compras la skin de 500 R$? Eh, ¿cuál? Eh, vale... No, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, si tienes la opción de desbloquear alguna skin con experiencia, yo te lo recomiendo, ¿vale? Pero si es únicamente una skin que solo se puede... Que solo se puede a través de... Bueno, espera. A través de eso. O ahorro las... De... Bueno, bueno, bueno, y aparece el otro con un mazo, tío. Esto ya es. Venga, va. Buena, buena lanzada cegadora, tío. Granada cegadora. Eh... Bueno, lo que veas, Juan, también, en verdad. Estoy metiendo. Si, si. quieres. Yo es un consejo que te doy, ¿eh? O sea, si te lo quieres pillar por experiencia, como veas. Jugamos la última, no, no rindáis, tío. Da igual. No. Continuamos y ya está. De eh, nada, tío. Si, si te ayuda el consejo. Eh, vale, se nos ha ido uno de nuestro equipo. Pero bueno, no pasa nada. Tres para 3 No, ¿qué ha pasado? ¿Te rendido, tío? ¿Pero por qué? Sí. ¿Por qué habéis hecho eso, tío? No, no sé si se podría, pero al menos podríamos haberlo intentado, tío. Eh, pues ahora te lo digo, Juan. A ver... Estaba mirando las skins y juntos salió el mensaje. Pues. Pues no lo sé, tío. O sea, sería que habrían contado de antes de las rendiciones, tal vez. Eh, Juan, ¿has dicho que te ibas a unir o como estabas mirando las skins? ¿Estás en, en partida o. O sea, en el juego, quiero decir? Ahí ya veis, o sea, ahí pueden unirse cuatro más a la partida, o sea sitio hay en verdad bueno aunque no sé los modos eh, no sé si hay modos específicos que tienen que ser para sí pero me parece que no pero bueno bueno sí sí sí sí efectivamente creo que eran cuatro contra cuatro pero bueno si juan se quiere unir y, y santi sabemos algo de santi No, bueno, como, como habías dicho, lo de pillarte una skin, digo, igual quieres jugar una partidita, tío. <risa> En Switch es eh, dinero rogue. Eh, la, los R dólares, ¿vale? Eh, los R dólares son de, de dinero de rogue. Y luego los que te aparecen como si fueran unas estrellas, eso es eh, puntos de experiencia. Que los da, te los van dando al completar misiones. Y eso te lo regala eh, rogue. También es verdad que hay recompensas diarias que en esas recompensas te dan eh, eso de reputación, o sea, eh, las estrellas esas, por así decirlo. Deathmatch. Ah, no, no, es, es gratis, es, es totalmente gratuito, tío. Y luego lo bueno que es eh, también multiplataformas, es decir, que puedes jugarlo en Twitch, eh, digo en Switch, en en playstation xbox o sea en todas esas plataformas lo puedes jugar mm. en la play tío. pero bueno también te comento eh lo voy a finalizar en cuanto llevemos dos horas, eh, aviso que tampoco voy a estar mucho tiempo. Eh, si te da tiempo bien, pero si la desca... si la instalación es de una hora, por ejemplo, ni te lo ni lo plantees, vale, porque de aquí a que te lo instales. Ah, lo tienes en la en la PC. como veas, ¿eh? yo, yo te lo digo por eso como, como tú prefieras tío. vale, este modo que es ah, vale, tenemos que hacer mmm, 65 kills para ganar el, el que haga 65 gana uno de los dos equipos Vale, sí, sí, como prefieras, tío. Yo, como tú veas, tío. Yo, bueno, cuando jugaba en PC, muchos juegos los jugaba con el mando del Xbox. O sea... Pero los en PC. Hubo un juego que. que era así también de. no sé, de modo historia. De, y, y me acuerdo que me lo pasé con, con mando. Pero bueno, eh, como veas, como te apañes, mejor, tío. Está muy igualado, ¿eh? La partida. creo que deberíamos ir más agrupados. A ver. llevamos pues mejor, quitamos más... Es, es lo que están haciendo ellos, tío. De He hecho, a, a ver dónde está te tío. Eh, ¿Dónde estás, tío? No, la Tive... Eres gente, ¿no? Sí, vale, vamos tú y yo juntos, tío. Group up. <tose> <tose> <tose> Beginning system shutdown. Vale, están también por ahí, aquí arriba están también. estos parecen partida que vayan estos tienen que ir todos juntos, tío. Por eso están tan sincronizados. No puedo Ah, en la play empezar a Claro, eh, porque no tienes... Bueno, también te recomiendo que vincules la cuenta... Pero bueno, eso igual te lleva más un rato también. Eh, vincular la cuenta de Epic, porque si estás jugando en PC seguramente tengas la cuenta de Epic, ¿no? O de Steam. Eh, por eso, a ver, por eso te comento que estaría bien si lo vinculas. Eh, tío, esta partida... Nos rendimos, tío. Esto me está haciendo bola esta partida, tío. Eh, ríndete, tío. Eh, machote, ríndete, tío. Solo necesitamos tu voto para rendirnos. Vale. Es que no, no, tío. Eh, a mí me desgasta mucho, eh. sinceramente, cuando son las partidas que dan tan mal. Bueno, pero hay vídeos que lo explican. ¿Eh, ¿Viste algún vídeo? Normalmente es incluso, creo que reciente, lo instalas. Creo que te da la opción de vincularla nada más instalar el juego. Algunos sí que lo ponen por defecto. El Fortnite creo que es uno de ellos. Y Genshin me parece que también. Configuraciones o cosas. No, no te creas, no tanto. eh O sea, se hace más bien pues, desde el PC. O sea, sí que hay un apartado de Play, pero yo creo que cuando lo... Eh, se fue eh, machote tío qué qué ha pasado tío ¿Te, ha, te has tenido al final que ir o o se te ha caído uh -huh. Por ejemplo, Esto es lo que me van a dar en, en la siguiente página. Mm, sí, creo que el machete ha tenido que salir, ¿no? Eh, bueno, bueno, bueno, que rápido, ¿no? ¿Y, ¿What? <ríe> y esa rapidez de encontrar partida, tío. Ah, vale, dormidos, vale, vale, es sin problemas. De todas maneras, de directo quedará media hora, redondeando más o menos. No estaré mucho más tiempo. Pues lo digo si te lo quieres dejar de fondo o algo, o sea, como veas. También te vas. No, no, pero no voy a cerrar Voy a apurar En 10 minutos eh, Voy a voy a apurar O sea, hasta las dos horas, tío Total, por media hora Tampoco es que... Son dos partidas, en verdad, tampoco <ríe> Tampoco supone mucho Dos o tres partidas Vale, este es rey de la colina Vale, ahí está mm. Y como no, así también estreno la, la skin de Glitch, tío, me la he comprado para Halloween, <ríe> no tenía mucho sentido <ríe> que me equipase esa skin otro día, o sea, pero también he notado, tío, que no sé, este año, tío, no hay muchas skins de Halloween, o sea, no, no estoy viendo muchas skins que la gente se haya puesto, como no se los hayan puesto esos días, Desde luego, hoy no he visto ninguna, tío. De hecho, mira a todos mis compañeros. Nos van así como a pelo, o sea, sin skin. Hola, 1s y 0s. ¿Qué pasa? Control la hell para gain puntos. ¡Adiós! Impresionante. ¿Qué decir, ¿Se gana, tío? O ¿Qué? La idea es ganar, o sea, eso es fundamental. O sea, siempre hay que ir a ganar. Ahora, si se gana o se pierde, pues bueno. Vale, ya dentro van ganando ellos. Eh... Uf, esto, ya, esto es empezar ya más, tío. Esto es empezar más. Vale, hay que ir a eso. Bueno, y eso no van a agrupar, o nosotros también vamos a intentar agruparnos. Partida, por favor, rendirnos, va, hombre. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Qué partida más mala, y encima se ha salido uno, tío. Qué mal inicio, tío. Uy, como no se os vengan, esto va a ser una locura, eh. Yo me voy a volver loco aquí a dar vueltas, tío. Rendiros, venga si empezar mal, tío, ¿no? por mi parte también, ¿eh? Entonces tengo que ser también autocrítico. No, no me ha gustado como he comenzado. Vamos a comenzar a jugar hace. Sí, en verdad sí. Es, es el, el 80 o 90% de las veces, es como estás diciendo, Juan. Los que tienen skin son jugadores ya que llevan tiempo. Y los que vienen con skin peladas son gente que, que, que no, no lo ha jugado prácticamente. Y es que esto es un equipo. Yo, aunque no me considero malo, eh, si te tocan tres personas que no van, no tienen nivel, por así decirlo. Eh, hay poco que hacer. Eh... Objeto conseguido, desbloquear. Bueno, ¿qué me dices? Tierras baldías. Bueno, se lo voy a equipar al perfil. A ver, borde este. Tierras baldías. Ahí. Y voy a cambiar también por... Creo que este de Glimse. El avatar no, el avatar lo voy a dejar porque bueno, ese avatar es chulo. Eh, vale, jugar partida rápida. También lo bueno de partida rápida es que como que si en un momento dado la partida no se da muy bien, o sea, los que jugamos partida rápida queremos algo rápido, efectivamente, ¿no? Entonces, eh, si por ejemplo la partida no se da bien, pues salimos rápido. En otros modos como un asalto, por ejemplo, para que todos se rindan... Pues ahí está más complicado, entonces bueno, o demolición por ejemplo, demolición en las primeras partidas aunque vayan mal no se van a rendir. Y luego también fíjate en otra cosa, eh, también es importante el tema del nivel, ¿ves? Por ejemplo, nivel 1, nivel 3, ese no tiene nivel, eso me da mal mal rollo, tío. O sea, este equipo básicamente no, no tiene las de ganar. Ahora que luego se les dé bien la partida, pues eso, eso es otra cosa, pero me han metido ahora mismo con, con gente nueva. their system wide open. voy a probar el, la escopeta, tío. What's up? muy random, o sea, no... No porque tú tengas mucho nivel te ponen con gente de mucho nivel o viceversa. Eh, es un... Hacen como un mezcladillo, ¿vale? Te pueden meter en grupos dos buenos en el resto... Es que, ya te digo, o sea... Cuando digo buenos o malos, me refiero a gente que hace más o menos esquinas, eh, eh, ¿vale? O sé sea, que me está pasando, tío, que no, no estoy muy concentrado, la verdad, o sea, no... Conforme pasa el directo también me lo noto, que voy empezando a... a aflojar. Este es de mi equipo, ¿no? Que si, hago disparos. Venga, se... Otra partida que va a ser un poco turbulenta. Otro... Bueno, y encima se ha caído por ahí, tío. No, no, no, no, no, no, no. Eh, quítate la escopeta. No, es por cambiar un poco el alma. Es que tampoco te creas que incluye mucho, eh. Vale, mira, tenemos un menos tres ahora mismo. ¿Ves? O sea, la escopeta es buena, tío. O sea, no se lo esperan que quites demasiado normalmente se esperan que quites poco pero sí, aquí en este juego la escopeta es, es una buena arma ¿no? yo la recomiendo la verdad Están flojando un poco porque me estoy fijando en en un detalle y es que cuando cuando cae el, el Ronway vale es como que su pilar Ronway vale entonces cuando mira mira mira, mira ahí está no saben qué hacer bien Vale. ¿Quién es la de correr no sé cómo se llama esta escopeta pero eso es bastante buena tío. esta creo que la tiene mmm, que si no recuerdo mal Scorch me parece que la tiene también Están curando ahí todos, tío. Vale, están ahí todos. Me si no cura tan lenta esa lentitud que tengo, tío, de. Me de... de... tan lenta. Y las granadas de estas. Sí, sí, no, aparte la, la granada vendrá bien, se me está lagueando un poco. Eh, la granada. Vale, se me ha quedado pillado. Vale. Aquí otro lado. Sí, se, se está lagueando. No sé si mucho o poco, pero... <risa> sí. Estás diciendo lo mismo que en el modo creativo, ¿eh? En el modo creativo que decías que cuando querías laguear el juego lo lagueabas. A ver, vamos por aquí. Bueno. go, No, la verdad es que si lo piensas, eh, todavía aún no hay tiempo, eh. O sea, queda mucha partida también. Este me había ayudado. No me había ayudado tío. Sí. Ah. Malo tiempo. Es jugadas que se tienen que ejecutar rápido. Esto es parecido a veces al baloncesto, tío. Si lo piensas. Es pensar una jugada y actuar. se ha dejado de labiar, ¿verdad? Vale, están ahí. Eso es, eso es, que dispara. Bueno, bueno, bueno. bueno. Vale. ¿Eh, ¿Alguien por aquí? Está no, tío. ¡Oh, no, beat, Por favor. A ver... <risa> la tienda ahí, eh, tío. Eh. Utility out. La explosión Está bien por aquí. aquí. Es que no, no va, tío. Es que no va, tío. De verdad, por favor. Le estoy dando, tío. Y no dispara. Ahora dispara, pero antes no, tío. De verdad. Por favor, tío. Cuando la tenía enfrente, no disparaba esto, tío. Error, compañero, de Rival... No, a ver, eh, me refiero, no, claro, es que porque no lo has entendido lo que quería decir. Que básicamente estos son estrategias, tío. Si la gente buena que juega estos juegos, todos siguen una estrategia. Tú las efectúas. Es por ejemplo, mira, te voy a poner ejemplo. Ahora la estrategia que quiero hacer yo es lanzarle una granada de estas, lo más próximo posible a donde está eh, Runway, vale. Ahí está. ¿Y funciona? Pues no, no ha funcionado. Entonces, claro, eh, y son cosas así, ¿o y no todo funciona, claro, como cuando vas a tirar, vas a lanzar eh, desde lejos, vas a intentar hacer un triple y no entra. O se la pasas a uno y otro te la pasa a ti y, y la alineación y no marcáis, cosas así, es que a eso me refería. Está claro que son deportes totalmente diferentes, o sea, no tiene nada que ver. Estos son eliminaciones, ahí no hay eliminación. Vale, ahí está. Bueno, ¿me he podido relajar un poco de ahí. Eh, vale, vamos, no, dar las salidas. Aún así, yo creo que el otro equipo nos ha metido aquí con un equipo que tiene niveles. Pero bueno, estamos más o menos a la mitad, minuto y medio, no creo que nos dé tiempo, pero hay que intentarlo. Están no. cerca ellos del 64, eh. Eh, que vaya muy bien, Juan, tío. Nos vemos el miércoles, ¿vale? <risa> Chao. Que eh... dejan sus, tío. Yo en 15 minutos cierro esto ya. Eh, creo que no ha acabado ni el tiempo, ¿no? Creo que no. Vale, las dos Ronin han sido MVP y, y la que estaba todo el rato haciendo kills, que era la eh, Runway. O sea, esa es la que ha estado haciendo más kills. Normalmente cuando acaba partida es mmm, los que muestran, ¿no? O sea, los tres eh, que más eliminaciones han hecho en la partida. Bueno, pues esta será la última ya. No sé qué modo va a salir. Unificación. Eh, vale. Extraction. vale pues vamos con la última partida eh, central eh, modo extracción vale este es el de activar y desactivar vale creo que son cuatro rondas eh, sí por partida uh -huh. Uh huh, uh huh, uh huh. I'll crack their system wide open. Que cuatro rondas, pero son cinco, vale. Son cinco, digo. System shutdown. in. Vamos la barricada. Un segundo, tío. Estaba conectándola, tío. Voy, sí, espera, espera, voy, voy, voy, voy. Vale. De esto creo que las granadas en principio me interesan más pero bueno o bueno una de estos y está al máximo Más, es decir, que ellos están bien agrupados y nosotros en cambio vamos a Eso es, eso, eso, eso, está jugando ahora en la forma que jugamos nosotros, tío. No. Ese Dallas ha jugado como jugamos nosotros, tío, de ir uno solo ahí. ahí. Claro, y es lo que sucede, claro, que va a ir uno, uno solo. Nos van a hacer un pleno, ¿eh? Get Bueno, voy a hacer otra y, y con esta ya lo finalizaré, ¿vale? Pero es que también no quiero irme con, con más sabor de boca, tío. O sea, quiero... A ver si esta se puede ganar. Y así finalizamos ya el directo como se merece. King of the Hell. You guys do all the fighting? Leave the rest to me. What's up? Control the hill to gain points. vale he cambiado de la escuna de abre esta y en esta parte de aquí a ver si llevo tiempo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? System shutdown. Enemies move here. Utility out. Tío, ninguno de los dos me. Tío, estoy aquí. O sea, sí, sí, literalmente estoy aquí, tío. así que pasan como de... Bueno, tío, ahí estamos, tío. A ver, estaba claro, ¿no? Estábamos haciendo mejor partida nosotros. Eh, la pegadura. Bueno, para Pillar el armamento... Control the hell to gain points. Vale, ya estamos en el objetivo. ¿Alguien por aquí? Mira, bueno, ya ahora, gracias. Hey. un momento, que un momento han sacado 42 de, de ventaja, tío como no bueno, hagamos un súbita nosotros, me parece a mí que vale, vamos esto vale, estoy ya casi en el sitio, eh sí. vale, he llegado primero rebajas, tío, el primero que llega... Eh, a ver, ¿no? Sí, pero ¿y el resto del equipo dónde está, tío? y hay dos de su equipo o sea eh, si, si a ver si se pretende ganar vale Deberían estar aquí los otros tíos. pero me encuentro solo o sea ha llegado ahí y no había nada literalmente no había nadie va a quedar por aquí group up Venga, va. Se supone que esto es una fiesta, ¿no? <ríe> Vamos a, a levantar un Google el ánimo. Pero, no sé, empate de momento, ¿vale? O sea, este es ya decisivo. Me, no puedo usar la tirolina porque la tirolina no va. shut ah, down con todas las formas de hacerse con el sitio. ¿eh? Hay que defenderlo, tío. Tenemos que defenderlo, tío, a toda costa. Esta ya es la última, quede como quede, si se gana o se pierde, pero pues, bueno, no hemos pasado bien dentro de lo que cabe y eso es realmente lo que importa. Ah, podría tener... <ríe> podría haber hecho... ¿Quién ha puesto ahí dos barricadas? Me gustaría saberlo, tío. Nada, demasiada diferencia ya, tío. Vale, ya queda nada. Y ya con esto lo vamos a finalizar, vale. 37 segundos. 106, esto ya se acaba ya. Esto se termina ya. Vale. Entonces... Eh, nada. No ha podido ser. Y bueno, pues nada, lo vamos a finalizar aquí, vale.